tan grande tuviste que soportar en silencio al ver tu hijo clavado en la cruz al ver tu hijo clavado en la cruz madre sin poder pronunciar una sola palabra Ver la sangre de tu hijo Precioso derramarse Sin poder Guardé. madre de amor, te pedimos que nos enseñes a ser como tú, que soportaste con paciencia y valor los sufrimientos que la vida... sangre de tu hijo precioso derramarse sin poder